¿Cómo te sientes, República Dominicana? Con ah, calor, pero rico, contentísimo. Zion, dime, ¿cuál es la clave del éxito de mantener un dúo por más de, casi más de 15 años trabajando en la música urbana? Si sí, vamos para 20 años, yo creo que la clave está en el respeto, la comunicación, el compromiso que tenemos con nuestra fanaticada, de siempre darle lo mejor de parte de nosotros. Yo creo que el público, por eso es que pues, no, no, nos apoya como lo hace siempre, porque.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 Americano, así que vamos a ver si se nos da, si se nos da con alguien duro que queremos. Sion, ¿en algún momento volverás a hacer la Perfect 2? ¿Cómo? Disculpa. ¿En algún momento vas sí. a pensar hacer la Perfect Melody 2? Eh, no, no, no, no, no. La C y la L. Bueno, podemos llamarle ¿Podemos un nombre. Hacer un podemos grabar? hacer ¿Puedo? The Perfect ¿Puedes? Melodies. ¿Puedes ¿Puedes la la me cuentan, ¿no? Quiero que cante ese clásico, quiero que lo canten. Me pone sentención, me pone sentención. Cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir.